TourTracks hace que sea muy fácil tomar cualquier formato en papel y transformarlo en formato móvil. Aquí hay un ejemplo de un formulario de inspección de seguridad industrial y aquí está el mismo formulario para ser usado en una tableta o teléfono Android. TourTracks facilita el mantenimiento y seguimiento preciso de registros de todo tipo de inspecciones. TourTracks es una aplicación poderosa que hace más que solo el mantenimiento de registros. Pregúntanos sobre prueba de presencia, cumplimiento de contrato y normativa, seguridad de trabajadores solitarios, planificación de trabajo y tiempo y asistencia. TourTrack se utiliza en mantenimiento de propiedades y equipos, operaciones municipales, protección y seguridad.